Ok, ahora sí. Bueno, pues bienvenido todos. Bienvenidos todos. Como lo había mencionado hace un momento, mi nombre es Antonio Chávez y eh, pues nuevamente aquí con todos ustedes para platicarles acerca de esta maravillosa oportunidad que se nos ha presentado a través de iHub Global, eh, una empresa que está trabajando eh, como uno de los principales, si no es que el principal, distribuidor de hotspots con la tecnología de Helium. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca de una oportunidad maravillosa que tenemos para poder empezar a generar ingresos de manera residual, de manera eh, pasiva. Es algo de verdad, es, es tan bueno, es tan, tan bueno. Es algo tan fuera de lo normal, tan fuera de lo común, que a mucha gente todavía le está costando trabajo, el aceptar esta modalidad, esta estrategia económica de IQ Global. Pero bueno, vamos a hablar de eso, nada más permítanme tantito. ¿Me pueden confirmar en el chat si se me ve y se me escucha bien? ¿Podrían ser tan amables de decírmelo? En el chat, nada más díganme, sí, se escucha, sí, se oye, sí, todo fuerte y claro. ¡Ay, qué bien! Mírenlos, qué participativos. <risa> bien, ok. Voy a cerrar el chat, chicos, ¿ok? Si de repente por ahí surge algún inconveniente... Híjoles. Sí, sí lo voy a cerrar. Lo voy a tener que cerrar. Porque si no se me van a distraer. Ya me pasó la vez pasada. Entonces, si de repente algo pasa, yo voy a estar atento a las cámaras. Eh, es más, digo, no lo había pensado, lo debía haber hecho desde el principio pero voy a tener aquí a un lado mi teléfono celular también conectado para que en caso de que algo pase ya todo el mundo me empiece a hacer señas y me dé cuenta si, si algo no está funcionando bien. ¿Ok? Entonces, ¿un segundito, un segundito nada más y empezamos. <coughs> ok, perfecto. Ya estuvo. Listo. Si algo de repente sucede, ahí me hacen señas así. ¡Ey! ¡No se escucha! O algo por el estilo, ¿sale? Eh, ¡Ay, sí es cierto! Tienes razón, Esteban. Tienes toda la razón del mundo, Esteban. ¿Puedo comer? ¡Ay! se sé cómo se nota, ¿verdad? Que no utilizo esta función. Eh, Participante blanco. Ok, listo. Eh, perfecto, ya, ya quedó A ver, nada más escríbanme algo en el chat Para ver si se me, si me aparece Porfis, de lo que sea Ahí, listo, ok, ya, hola, ya, perfecto, perfecto, gracias Bien Estoy muy contento, porque ¿qué creen? Tengo noticias Estamos así, así, así De ser 20 mil miembros 20 mil así, ah, yo creo que hoy en la noche, si no es que mañana por la mañana ya seremos 20 mil apenas tenemos, hoy es el día número 20, no, mañana mañana es el día número 20 y vamos a, estamos hablando de que casi son mil personas por día y ¿sabes qué? bueno, pensando desde el día 1 hasta el día de hoy, pero ayer estaba platicando con César, eh, ustedes seguramente habrán escuchado a César en otras videollamadas eh 3,000 personas en un solo día. O sea, y vamos a llegar a ser 4,000 y 5,000 por día, y yo estoy seguro de que vamos a terminar este mes entre 40 y 50,000 personas. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Yo me acuerdo, y perdón, me voy a tomar un momento para decírselos. Hace una semana este, veíamos el mapa de la ciudad donde vivimos, eh, Colima, Colima, México, y, y decíamos, ay, mira, un puntito aquí, otro puntito acá, otro por allá. Ay, qué padre, mira, pues ahí está creciendo. No, hoy abres la, la oficina virtual y, y bueno, oh, abrimos eh, nuestra, nuestro, nuestra ciudad. Está tapizada de naranja. Eh, es algo interesante. Bueno, en fin. Chicos, les voy a hablar de una oportunidad que... Está, está impresionante, o sea, de verdad es el sueño guajiro de todo networker. Es, es, bueno, en fin, ya, ¿para qué, para qué le doy más vueltas? Déjenme compartir pantalla. No, es, es estoy, estoy impactadísimo. Eh, se llama, la empresa se llama iHub Global, sí. Y iHub Global es una empresa que se encarga de distribuir de manera gratuita unos pequeños dispositivos que se llaman hotspots. Ok. Estos dispositivos eh, sirven para dar cobertura a una red que fue creada por una empresa llamada Helium Network. Ok. Y Helium Network está creando una red alterna al Internet tradicional que nosotros usamos, y está dando lugar a una red funcional que dará lugar realmente al Internet de las cosas. Este concepto del Internet de las cosas ya tiene muchos años, no es algo inventado por Helium, ni mucho menos, pero de lo que se dio cuenta Helium es que no hay una red global que le permite el acceso a los dispositivos inteligentes al Internet. Nosotros los seres humanos utilizamos el internet para socializar, para entretenimiento, eh, pues para, tú sabes, ¿no? Descargar imágenes, descargar música, descargar películas, videos, interactuar de manera social, en las redes sociales precisamente. Eh, y bueno, nosotros pues, utilizamos el internet para nuestras cosas, ¿no? De seres humanos. Pero existe el internet de las cosas. Y el internet de las cosas es básicamente un, una cosa cualquiera que tiene acceso al Internet y que está subiendo información y bajando información de la red. Generalmente subiendo información, aunque, bueno, muchos de los ejemplos que yo doy es de información que se sube de parte de estos dispositivos o de estos aparatos o de estas cosas, pero también hay, hay cosas, dispositivos, aparatos que descargan información del Internet. El, el tema es que Helium Quiere crear una red funcional para el Internet de las Cosas a, a nivel global. Ahorita vamos a escuchar más hablar uh, de esto, ¿ok? Pero entremos en materia con el tema del Internet de las Cosas. ¿Qué onda con este asunto del Internet de las Cosas? Pues mira, eh, el Internet de las Cosas. So, son cosas que como bien lo dice el nombre, se conectan al Internet. Algunos ejemplos. Autos, bicicletas, juguetes, electrodomésticos, aires acondicionados, sistemas de seguridad, aparatos médicos, tenis inteligentes o zapatillas inteligentes, um, sistemas de riego, puertas inteligentes, máquinas expendedoras, etcétera, etcétera, etcétera. La lista realmente es casi infinita. ¿Ok? Ahora, presta atención, hay algo muy interesante. La manera más práctica de explicarte qué onda con el Internet de las Cosas es la que yo utilizo, según mi entendimiento, eh, con una máquina expendedora. Si ¿Sí has visto, ¿no? Esas máquinas que te venden golosinas o gaseosas o refrescos o llámale como quieras, ¿no? Bebidas carbonatadas. Bueno, esas máquinas que tú llegas y le metes una monedita un billete y, y eliges el, el, el, de, de, de lo que tiene la máquina, eh, lo que quieres comprar. Bueno, ya estas máquinas se pueden conectar al Internet. Y tú vas a decir, ¿y para qué se quieren conectar a Internet esas máquinas? Ni modo que le vayan a mandar una foto de selfie a, a su compañera máquina del otro edificio. No. Lo <risa> que va a pasar, disculpen el, la, el arrebato de, de ejemplo tonto. Pero bueno, lo que va a pasar es que estas máquinas van a poder subir información. Y el dueño de la máquina va a poder ver cuántos artículos le quedan a la máquina por vender. ¿Qué artículos son los que más se venden? ¿Qué artículos no se están vendiendo? Si tiene suficiente cambio o si tiene algún desperfecto. Pero lo más interesante es que estas máquinas pueden ser eh, equipadas con sensores. Y estos sensores... Um... Perdón, me apareció un mensaje aquí de que se cerró mi sesión. ¡Ay Dios! ¡Qué miedo! Ok. Entonces, estos sensores... Pueden darle a conocer al dueño de la máquina o incluso a los cuerpos de seguridad en caso de que, está, de que esté siendo vandalizada la máquina. Se puede mandar información respecto a eso. Tú imagínate la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo que se va a ahorrar el dueño de la máquina expendedora por tenerla conectada al Internet. ¿Te das cuenta? Ahora, el tema es que ya existe esto. Y hay máquinas que están conectadas al Internet tradicional. ¿Ok? Um, y hasta ahí todo está bien. Pero lo que hace Helium es decir, ok, tú normalmente pagas eh, un paquete de datos, un paquete de conexión al Internet, del Internet tradicional. Ok, lo que nosotros te vamos a ofrecer es conectarte también al Internet, pero la tarifa será gigantescamente más económica. ¿Ok? Estamos hablando de que te puedes ahorrar un 90 y pico por ciento en gastos de conexión al Internet. Entonces, ya ahí hay una ventaja ganadora de parte de Helium. ¿Ok? Entonces Helium lo que dice es, ok, nuestra idea, dice Helium, es crear una red global para el Internet de las cosas. Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, pues ellos diseñan unos pequeños dispositivos, ¿sí? Que se llaman hotspots, que son como, como un modem. Los conectas al Internet y ese hotspot cumple, cumple básicamente con dos funciones principalmente. Eh, la primera función es brindar cobertura, ¿sale? Va a emitir una frecuencia radial y a través de esta frecuencia radial va a haber dispositivos que se puedan conectar al Internet, ¿ok? Entonces, este dispositivo lo conectas a la corriente eléctrica y obviamente lo conectas al Internet de tu módem, de tu casa, al Internet que tú usas. Le das acceso al Internet. ¿Ok? Este dispositivo va a gastar... Escucha, presta atención. Va a gastar en energía eléctrica alrededor de un dólar, quizás dos dólares al mes en energía eléctrica. Lo mismo que te gasta el módem. Iba a decir una bombilla eléctrica, pero el ejemplo más, más práctico sería un modem. El mismo modem que tienes en tu casa, que, que te da acceso al Internet, y el gasto en energía eléctrica que, que tiene, es básicamente lo mismo que te va a gastar este otro aparatito. ¿okay? Entonces, estará conectado a la corriente eléctrica, estará conectado a tu Internet y emitirá una frecuencia radial que va a permitir que las cosas se conecten al Internet. ¿okay? Pero no solamente hace eso. También hace otra serie de actividades que permiten que esta maquinita, además de, de brindar cobertura, empiece a generar criptomonedas. En este caso, estaríamos hablando de la criptomoneda de la empresa Helium, que lleva el mismo nombre. La moneda se llama Helium. ¿Ok? Entonces, este aparatito mina criptomonedas. Ahora, presta atención, por favor. Mantente atento y concéntrate. La empresa... Helium, con esta idea de crear una red global para el Internet de las cosas, dice, ok, vendamos los dispositivos, la gente los va a comprar, lo conecta en su casa, y entre más dispositivos haya en una ciudad, mayor cobertura tendremos, y entonces nosotros podremos vender eh, paquetes de datos a empresas tecnológicas, o empresas que tengan, no sé, aparatos inteligentes, o dispositivos inteligentes, eh, que, que requieran internet, ¿sí? Un ejemplo, um, las empresas de seguridad que venden sensores, ¿sale? De movimiento eh, para temas de seguridad. Esos sensores de movimiento se conectan a, al internet y, bueno, puedes, pueden estar mandando información acerca de todos los movimientos que hay ahí, ¿no? Entonces, empresas de seguridad podrán estar interesadas en, en comprar el servicio del internet que maneja Helium, Internet para las Cosas. Y bueno, hay un sinfín de empresas tecnológicas o de empresas que tienen algún tipo de producto o servicio que, que se conecte al Internet, ¿ok? Bien. Entonces, la idea es que tú compres este aparatito pero obviamente no lo vas a comprar nomás para darle gusto a Helium y contribuir a que, a que tenga eh, cobertura, ¿no? Tú tienes que ganar algo a cambio, digo, lo vas a comprar para, para tener algún beneficio, ¿no? Bueno, pues el beneficio que te brinda este aparatito es que va a estar generándote todos los días minería digital, o sea, criptomonedas. Estas criptomonedas las podrás cambiar por, el, por la moneda de tu país, ¿Sale? A través de un exchange. Eso después lo podríamos platicar. Por eso lo vas a poder entender una vez que empieces a generar las criptomonedas y tengas que cambiarlas por, por la moneda de tu país. Te aseguro que lo vas a aprender así de volar Bueno, en fin. ¿Cuánto te puede generar esta maquinita? Bueno, estamos hablando de que te puede generar así, siendo, siendo muy mesurados con la proyección, entre 250 y 500 dólares al mes entre 250 y 500 dólares al mes por tenerla ahí conectada. ¿Ok? Si tú compras la máquina, la conectas, tienes ahí, te puede generar entre 250, 500 dólares, 1000 dólares por mes. Siendo mesurados con la proyección. ¿Ok? Esa es tu ganancia. Por eso tú lo querrías tener. Entonces tú, tú lo quieres tener porque es una máquina literal de hacer dinero. ¿Ok? Obviamente mucha gente querrá tener estas maquinitas, pues porque son máquinas de hacer dinero. Ahora, solamente puede haber una máquina cada 400 metros a la redonda. No puede haber más. Porque si hubiese más de una máquina cada 400 metros a la redonda, pues las recompensas en minería que genera cada máquina se dividirían a la mitad si fueran dos. Se dividirían en tres si fueran tres. Se dividirían en cuatro si fueran cuatro. Entonces, la idea realmente es que solamente haya una máquina cada 400 metros a la redonda. ¿Ok? Bien. Ese es el modelo de negocios de Helium. Ahora, tú podrás en este momento decir, oye, pero en mi ciudad pues no hay nada de ese tipo de desarrollos. No te preocupes. Las máquinas, estos eh, dispositivos hotspots, no, no requieren, no es, no es indispensable que haya dispositivos inteligentes que se conecten a, a la red que tú estás generando con tu dispositivo para que Helium gane. ¿Ok? No es... O sea, digamos que tú estás en un pueblito donde cero cosas que se conectan al Internet no hay. Y tú vas a decir, entonces, ¿y cómo vamos a ganar? Si, si nadie está utilizando el servicio, nadie le está pagando a Helium en mi pueblo para para conectarse al Internet de las cosas. Aquí no hay ninguna empresa tecnológica, nada de eso. No hay, no hay una empresa de seguridad que venda sensores de movimiento, plaquín o sea, no pasa nada. Ok, no te preocupes. De todos modos, el tener tu modem ahí conectado o que haya suficientes modems en tu pueblo, bueno, no modems, hotspots, que haya suficientes hotspots en tu pueblo para que den cobertura a, a, a, tu, a la zona urbana de tu pueblo, de todos modos va a generar minería. Tú decir, ¿pero cómo? Porque hay cuatro maneras a través de las cuales se generan recompensas en estos dispositivos. No solamente está el proof of coverage, que es la prueba de cobertura, sino que también está la participación de red, donde estos dispositivos corroboran movimientos y transacciones en el blockchain y hay otras dos formas, no me voy a meter en temas técnicos, hay otras dos formas más en las cuales estos dispositivos también generan minería sin la necesidad de que haya dispositivos conectados a la red de las cosas de, de estos hotspots, ¿ok? Entonces, que te quede claro, no necesita haber dispositivos conectados a esta red en tu pueblo para que ganes. Tú estás viendo de manera limitada y de manera local. Toma en cuenta que a nivel global, si se genera esta red, Habrá un montón de transacciones que tendrán que corroborar estos dispositivos. Y obviamente el tema de participación de los dispositivos generará más criptomonedas. Es un tema técnico, pero de todos modos se gana. ¿Ok? Por eso la gran urgencia de parte de Helium de generar esta red global. ¿Ok? Bien. Entonces, ya entendimos que Helium quiere hacer una red global para el Internet de las cosas. ¿Ok? Ya entendimos que Helium venderá paquetes de datos... Eh, a empresas tecnológicas o a compañías que usen algún tipo de, de, bueno, que dentro de sus servicios necesiten el Internet de las Cosas. Pero también nosotros como seres humanos eventualmente queremos tener quizás nuestro sistema de aire acondicionado, nuestro sistema de luces, nuestro sistema de riego, nuestro refrigerador, nuestro horno de microondas, nuestra televisión, este, nuestra pulsera biométrica, conectados al internet. Y tú vas a decir, pero yo no uso nada de esas cosas. Pues puede ser que tú no, pero va a haber más gente en el mundo que sí. Y con que haya gente en Timbuktu, usando el Internet de las cosas, se puede generar minería a nivel global. ¿sí? No pienses de manera limitada, piensa en todas las ciudades de los países primermundistas que sí empiezan a utilizar este tipo de servicios y que están pagando por ellos, pues tú también te puedes recompensar aunque estés en la Patagonia, saludos a mis amigos de Argentina, este, con, con, con estos dispositivos conectados. ¿Me explico? Bien. Pero aquí es donde entra el tema de iHub Global. iHub Global, los dueños de iHub vieron la tecnología de Helium, vieron lo que están haciendo con los hotspots y dijeron, hmm... Podemos hacer algo interesante aquí. Y se les prendió el foco de una manera magistral. Presta atención. Ellos ven la necesidad que tiene Helium por crear esta red global. ¿Sí? Porque ese es su... su su marketing, eso es lo que están buscando hacer. Esa es su, su idea de mercado. Crear una red global para el Internet de las cosas. Entonces, iHeop, los dueños de iHeop dicen, ok. Y si nosotros hacemos una compra multimillonaria de estos dispositivos. Tú, tú imagínate esto. Imagínate que tienes la, la posibilidad de hacer una compra multimillonaria de dispositivos. Y dices... Perfecto. Si cada dispositivo está minando criptomonedas y se necesita generar una, co una cobertura global de esta red, pues yo compro, si tienes la lana, compras un montón y los vas colocando en diferentes lugares. Y hasta ahí todo está perfecto, pero ¿y cómo le vas a hacer para colocarlos en diferentes lugares? Tendrías que ir a tocar puerta por puerta para decir, oye, ¿me dejas conectar este aparentito en tu casa? Sí, ¿qué gano yo? ¿No? Entonces los de Gil, muy inteligentes dijeron, ok. Hagamos esta inversión multimillonaria y vamos a crear un sistema a través del cual ganemos nosotros, le demos a ganar a la gente por tener esos dispositivos en su casa y promovamos también que esas personas inviten a otras personas a tener este dispositivo en casa. ¿Ok? Ahora, si te está preocupando el tema del 5G... Y la contaminación radial y todo ese tema. No te preocupes, este tipo de dispositivos emiten una radiofrecuencia amigable con el ambiente. O por no decir nociva, ¿ok? Este, donde, pues, mmm, estamos hablando de una frecuencia muy parecida al FM. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de 950 GHz de radiofrecuencia. Ok, entonces, los de Helium dicen, ok, regalemos unos dispositivos. Se lo regalamos a la gente. Y, perdón, los de iHealth, los de iHealth, dijeron, dijero, regalémoselo a la gente. Compramos 10 millones de dólares en dispositivos, algo así como 130 mil dispositivos, fue su primera orden. Um, y distribuyámoslo a nivel global, de manera gratuita. Quien, quien solicite el dispositivo, lo recibirá en su casa, lo conecta, ¿sí? Brinda cobertura. Obviamente, la idea es que cada ciudad tenga varios hotspots obviamente tendrán que hacer inversiones muy fuertes y estarán brindándonos estos dispositivos de manera gratuita, nosotros los conectamos y parte de la minería de estos dispositivos nos las van a dar a nosotros. Otra parte va a ser para los dueños de iHew y otra parte se destinará a, a un programa de referidos donde nos van a incentivar a nosotros a brindarles la oportunidad a otras personas de que... Soliciten su dispositivo de manera gratuita y ganen. Si te cobra sentido este, esta, esta estrategia de mercado, ellos, los de iHub, eh, colaborarán para crear una... Van a ser en parte dueños de gran parte de la red de Helium. Ellos van a ser dueños... Imagínate ser dueños de una parte del Internet. ¿Ok? Entonces tendrán todos estos dispositivos a lo largo y ancho del planeta Tierra... ¿Ok? Y ellos estarán recibiendo parte de la minería, nos estarán pagando a nosotros porque nosotros tenemos el dispositivo en casa. O sea, les estamos rentando un lugar en nuestra casa. Así lo deberías de ver. ¿Ok? Pero aparte nos incentiva porque ellos quieren crecer la red tanto como sea posible eh, con un programa de recompensas por invitar a otros a que soliciten el hotspot. Ya te di casi todo el negocio aquí en esta diapositiva. <risa> ok, entonces... Um, esta empresa, Helium, hay que saber diferenciar Helium de IHOP. Helium son los que crean la tecnología. IHOP se está apalancando de esta estrategia, de, este, de esta tecnología. ¿okay? Entonces, fue fundada en el 2013 con la misión de facilitar la construcción de dispositivos interconectados o conectados. Helium, la moneda, la criptomoneda, es una, o mejor dicho, la, la idea de este blockchain, es una red descentralizada impulsada por blockchain para dispositivos de Internet de las Cosas. Los nodos, que son como puertas de enlace, eh, son puntos de acceso que son una combinación de una puerta de enlace inalámbrica y un dispositivo de minería blockchain. Yo sé que eso se escucha así como que muy técnico, no te preocupes, no tienes que entenderlo para beneficiarte. Pero bueno, mira, aquí podemos ver... En esta imagen, tú puedes ver con claridad, todos los puntitos verdes son dispositivos hotspot que ya están este, funcionando y que ya están brindando cobertura a nivel global. En este momento hay pues, algo así como 130 mil 130, dispositivos hotspot conectados en Estados Unidos, Canadá, Europa, Ve nada más Inglaterra. ¿Ya te diste cuenta de cómo está Inglaterra? Casi todo pintado de verde. Este, Inglaterra y China, parte de Asia, ¿ok? Bueno, entonces ahorita hay como 130 mil dispositivos, pero se requieren 30 millones de dispositivos a nivel global para poder brindar cobertura global, al menos en las ciudades eh, este, pues, en las que se requiere la cobertura, ¿no? Bien, ok, y, y probablemente sean necesarios más, porque pues obviamente... Nuestras ciudades van creciendo, pero bueno, el, el pronóstico es ese, son 30 millones de dispositivos. ¿Ok? Entonces, hablando del Internet de las Cosas, pues se estima que para finales del 2021 sea una industria de 800 billones de dólares. Actualmente existen 8.4 billones de equipos inteligentes. O sea, hay más equipos inteligentes que personas en el planeta. Y, y si tú te estabas preguntando, ay, pero si en mi, en mi pueblo nadie... Se, tiene cosas inteligentes. El único inteligente en mi pueblo soy yo. Puedes pensar, ok, con todo y eso hay 8.4 billones de dispositivos inteligentes. Con todo y eso, con todo y que en tu pueblo no hay nada. En tu ciudad no hay nada. Bueno, de todos modos son 8.4 billones. Y imagínate hacia dónde va, ok. Porque para el 2024 se estima que esta industria, que en este año es de 800 billones, para el, fíjate nada más, tan solo en tres años... Va a crecer de 800 billones a 2 o 3 trillones de dólares. ¿Ok? O sea, es una carrera rampante a la alza. Pero escucha esto. Para ese entonces, para el 2024, serán entre 70 y 80 billones de dispositivos inteligentes. Así como lo oyes. Así como lo oyes. ¿Ok? Es impresionante. O sea, estamos al inicio. Al inicio de esta gran oportunidad. Ok. Y aquí puedes ver a Rick Cotton y a Michael Stern. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rick Cotton, que es el CEO de la compañía. Es eh, pues básicamente el fundador de la empresa. Hace, hace nueve años, diez años, él estaba aperturando una empresa de la que él era el dueño. Eh, aquí en México y bueno, en la apertura a mí me tocó trabajar con él en varias ocasiones como su traductor entonces no es algo que yo haya buscado, eh. ahí me agarraron en ese momento y salió y pues cada que venía y nos tocaba hacer reuniones con él, pues yo hacía la labor de traducción tengo una, tengo una anécdota muy padre con Rick ya habrá tiempo de contárselas, pero es una persona con una calidad humana impresionante de verdad, o sea es, es... mis respetos para este señor y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir de Michael Stern? Que él es mi patrocinador, él es el que me invita. Me habla por teléfono su esposa y me dice, Toño, estamos pensando en ti. Queremos platicarte acerca de, un, eh, de una oportunidad. Eh, Michael, mi esposo, es cofundador de una empresa de tecnología. Tienes que escuchar de qué se trata. Cuando lo escuché y me contó todo lo que yo les acabo de decir, dije, wow, yo quiero formar parte de eso. Pero eso fue hace 19 días. Lo digo como si hubiese sido hace varios meses atrás. ¡Pero no! Fue pues hace 19 días, damas y caballeros, y en 19 días ya estamos a punto de ser 20 mil personas. ¿Te das cuenta de la maravillosa y magnífica oportunidad que tenemos hermanos? Obviamente, gente visionaria, y también está el hecho de que es gratis, ¿no? O sea, no lo podemos sacar de la ecuación. Pero bueno, en fin. Um, entonces, ya te platiqué la estrategia de IGU, ¿ok? Pero veamos cuál es el pronóstico de valorización de la moneda de Helium. Mira, en junio del 2020, una moneda de Helium tenía un costo de 25 centavos de dólar. Para mayo del 2021 eran 23 dólares lo que valía o lo que costaba esta criptomoneda. El 9 de agosto, cuando hice esta presentación, tenía un valor de 14 dólares con 80 centavos. Eh, pero creo que el día 11 de agosto estaba alrededor de los 19 dólares. Entonces, realmente es una moneda que está obteniendo capitalización. Y ahorita te puedo decir que en el Coin Market Cap, dentro de las 100 criptomonedas más valorizadas, esta moneda está en el, en el lugar 64, 65 más o menos. La capitalización de mercado de esta moneda es de 1.4, 1.2, 1.2 billones de dólares con B, billones de dólares, ¿sí? Y va a seguir subiendo. Okay, entonces, cuando ellos nos entregan este dispositivo, que es el que ves aquí abajo, en la cajita negra, ese es un JIP, un generador de ingresos pasivos, JIP. Okay? Y esa prueba de COVID-19, COVID-20, COVID-21, 22, 23, 24 y todos los COVID que quieras, esa prueba de recesiones, no es, esto no es un multinivel, porque pues no hay, no hay una cuota para inscribirte no hay una cuota mensual, no vendemos nada, es regalado. Sí, sí, sí, todo esto que te estoy diciendo y de que esta maquinita te genera dinero es regalado, entiende. Lo que, lo que quiere iHub es tener cobertura, este, um, apoyar con, con el crecimiento de la, de la cobertura de, de red, ¿sí? Y obviamente, pues nos estarán pagando por tener uno de estos dispositivos conectados en nuestra casa. Oye, Toño, pero ¿qué onda con la seguridad de datos? O sea, ¿no me van a hackear? ¿No me van a robar mi identidad? <risa> pues mira, dos cosas te tengo que decir al respecto. La primera, es, es válido que tengas miedo de que te roben tu, tu identidad, que te roben tus datos, pero eh, estos dispositivos no funcionan para hacer eso. No te pueden hackear con estos dispositivos. ¿Sí? Um, ¿Por qué? Pues porque su código fuente, su diseño no es para eso, ¿ok? No es para eso. Pero bueno, en fin, um, te voy a decir algo más. Si tú te preocupas por tu seguridad, por tu privacidad, pues déjame decirte que de privado no tenemos nada. No sé si te ha pasado que de repente estés con tus amigos, compañeros y estás platicando de algún tema, digamos, que quieres viajar a otro país y de repente tomas tu celular y te empiezan a salir publicaciones de venta de viajes a otros países o que de repente estás platicando con tus amigos y alguno de ellos dice ay yo tengo hambre no pues yo también y yo también qué pedimos de comer no pues unas tortas no pues unos tacos mejor una pizza y de repente cuando agarras tu celular empieza a salir de comida sí porque te están escuchando te están viendo todo el tiempo tú crees que tienes la cámara apagada ah ah <risa> todo el tiempo pueden estar grabándote sí o sea privacidad cuál privacidad pero bueno, es importante dejar claro que estos dispositivos no, no vulnerizan, espero que lo haya dicho bien, no vulnerizan, no, no generan vulnerabilidad hacia tu privacidad. ¿ok? Bien, entonces no se necesita reclutar. Si no quieres, tú puedes solicitar tu dispositivo gratis que te llegue y no le dices a nadie, no, le, no platicas de esto con nadie. Y igual vas a generar ingresos porque la maquinita está trabajando para ti. ¿Sale? Ah, es una máquina de hacer dinero que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Ok? ¿Y quién puede competir contra esto? Caray, nadie. Bien, para diciembre, proyecciones de crecimiento de la moneda. Para diciembre del 2021, 52 dólares. Para diciembre del 2022, $252 dólares. Para diciembre del 2025, $605 dólares, damas y caballeros. Y esto no lo digo yo, lo dice Cryptocurrency Prediction. <ríe> ¿Ok? Tú puedes checar, esta página se dedica precisamente a hacer predicciones del valor de las criptomonedas. ¿Ok? Bien. Entonces, oye Toño, pero tú me estás diciendo que estos dispositivos solamente puede haber uno cada 400 metros a la redonda. ¿Cómo voy yo a saber si hay alguien que ya se colocó eh, en, en ese perímetro? Si, si, por ejemplo, mi vecino ya solicitó el hotspot, ¿yo no lo puedo solicitar? No, no lo puedes solicitar, ya te ganaron. ¿Y qué crees? Ya está pasando mucho aquí, en, en, al menos en la ciudad donde vivo. O sea, hoy estábamos que, eh, re, eh, registrando gente y no, no, no, no, no, pues ya... O sea, no, pues a ver, háblale y vive a ver si no tiene una tía allá que viva escondida <ríe> en las afueras de la ciudad. Y finalmente logramos eh, registrar a, a estas personas, ¿verdad? Pero tuvimos que buscarle. Porque una vez que se genera la cobertura, pues ya no hay más que hacer. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que le corras. Porque este es un negocio finito. Una vez que se establezca la red global, ya terminó. O sea, ya ya ¿Ya para qué quieren más hotspots? Ya ya se generan... Y los que agarraron hotspot y los que agarraron la oportunidad van a estar cobrando de por vida, si se me permite la expresión. Porque mientras haya internet para las cosas, nosotros estaremos recibiendo minería de estos dispositivos. ¿Ok? Oye, Toño, eso quiere decir que si yo solicito mi hotspot y no... O sea, ya me ganaron mi, eh, el espacio porque mi vecino ya tiene... Ya no puedo participar de esto... No, no es así. Presta atención y escucha con atención lo que te voy a decir. Tú puedes registrarte en IHub, ¿ok? Y si ya no puedes solicitar un hotspot, no te preocupes. Tú puedes, estando registrado, empezar a invitar a personas de otros estados, de otras ciudades, de otros países que sí podrán solicitar su hotspot, sí les va a llegar, y por la minería de ese hotspot, de esa persona a la que tú invitaste, tú vas a recibir un porcentaje de la minería de ese aparato. O sea que yo puedo ganar aunque no tenga un hotspot activo, efectivamente, y te voy a decir una cosa, puedes ganar muchísimo, más por haber dado a conocer esto y que mucha gente tenga sus hotspots en diferentes lugares, que por lo que tú puedas tener con tu Hotspot. Oye, Toño, ¿y puedo tener más de un Hotspot? Sí, puedes tener todos los que quieras, siempre y cuando tengas lugares donde colocarlos. Y bueno, obviamente, pues se les provea de eh, electricidad e Internet para que puedan hacer sus funciones, ¿ok? Bien, entonces espero que haya quedado claro. Si no alcanzas Hotspot, no te preocupes. O mejor dicho, ocúpate por dar a conocer esto, para que sí recibas minería de hotspot de otras personas. Ahí es donde está el, el, el verdadero negocio, la verdadera oportunidad. ¿Ok? Entonces, iHue ha desarrollado eh, una plataforma a través de la cual tú puedes ver cuántos hotspots hay en tu ciudad. ¿Sí? Um, ¿Dónde está? ¿Con, con cuántos se va a intercomunicar tu dispositivo, etcétera? Tú puedes ver todo. Eh, incluso, fíjate, una de las funciones que me encanta de esta plataforma o de esta página, o de este eh, sistema, de esta aplicación, es que tú puedes ah, hacer una especie de proyección de ingresos. Por ejemplo, tú sabes que tu compadre vive a 5 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces tú escribes su dirección, ¿ok? Y a través de esta, de esta página tú puedes hacer un análisis de cuánto podría ganar un hotspot, colocado en la, en la casa de tu compadre. Entonces pones el nombre de tu compadre, la dirección de tu compadre, todos los datos de tu compadre y haces como una corrida financiera, como una proyección de ingresos. Entonces te va a decir, ok, un hotspot conectado en esa dirección va a generar en promedio tantos bla, bla, bla, bla, bla. Esa información tú se la puedes reenviar a través de mensaje de texto o email a tu compadre y decirle, oye compadre, Cheque esta información. Encontré una empresa que está enviando de manera gratuita unas máquinas de hacer dinero. Echa, échale un ojo a esto. Tu compadre lo lee y dice, ah, oh, caray, esto está interesante. Y va a haber un botoncito que le va a decir, eh, ¿Quieres solicitar tu hotspot? Da clic aquí. pum. Y en el momento en el que le da clic, ¡paz! Ya se hace reserva su hotspot y le va a llegar su hotspot a él. A través de esta herramienta, tú puedes mandarles corridas financieras, proyecciones de ingreso a otras personas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Imagínate lo que puedes hacer con esto. Ok. Entonces, ¿qué onda? A ver, Toño, platícame ya bien los números, el billete, cómo está, cuánto voy a ganar, qué porcentaje es, qué onda. Ok, perfecto. Ya dijimos que este es el aparatito, ¿sí? Y este aparatito, cuando tú lo conectas, eh, los primeros 90 días vas a recibir el 15% de la minería de ese aparato. Supongamos que ese aparato genera 100 monedas. ¿Ok? Estos aparatos generarán... Eh, la, la producción de monedas o la minería de monedas va a ser muy variable. Algunos van a generar mucho, algunos van a generar poco. ¿De qué va a depender? De una gran cantidad de factores. Pero uno de los principales es que estos dispositivos minan más monedas cuando tienen comunicación con otros dispositivos. Obviamente la idea para generar la cobertura, es que haya varios dispositivos en tu ciudad, en tu zona urbana, ¿ok? Entonces, entre mayor comunicación tenga tu dispositivo con otros, más minería generará, ¿ok? Bien, o más criptomonedas te dará. Entonces, tú vas a... Digamos que este dispositivo genera 100 monedas. Los primeros 90 días genera 100 monedas al mes. Es un ejemplo, ¿ok? 100 monedas al mes, tú ganas 15. A partir del día 91 en adelante, te da el 25% de la minería. 25. De cada 100, tú ganas 25 monedas. ¿Ok? Bien, aquí podemos ver un ejemplo de un hotspot que se conecta con muchos otros. El punto blanco sería el hotspot y los puntos amarillos serían todos los demás hotspots con los que este tiene comunicación. Obviamente, al tener comunicación con muchos otros hotspots, este genera una gran cantidad de minería, o una gran cantidad de monedas eh, Helium. En este caso, este dispositivo generó en 30 días, 324 monedas Helium, 324 monedas, que sería un equivalente para el precio en ese momento de la moneda de $4,242 dólares, un solo equipo. Yo me vi hiper mega conservador con la idea de que te genere de 250 a 500 dólares al mes. Porque hay dispositivos que te están generando miles de dólares al mes. ¿De qué depende? De que haya muchos dispositivos. Por eso es que tú debes de empezar a correr la voz en tu ciudad y que se tapice de estos dispositivos para que tú puedas obtener grandes cantidades de, de Helium, ¿ok? Para que tu dispositivo tenga con quién platicar y te empiece a generar dinero. Bien, entonces, hasta este punto, hasta este, yo te había hablado acerca de lo que te genera el dispositivo a ti por tenerlo. ¿Ok? Pero ¿te acuerdas que hace un momento te dije que si tú no tenías dispositivo, tú podías invitar a otras personas que podían solicitar el dispositivo y por la minería de esos dispositivos tú ibas a ganar dinero? Bueno, de eso te voy a hablar a continuación. Cuando tú ya formas parte de iHub, Tengas o no tengas dispositivo, eso no importa. Tengas o no tengas. Ya te registraste, tú vas a poder empezar a invitar a otras personas. Y esas otras personas a las que tú invitas que soliciten gratuitamente el dispositivo, tú vas a ganar un porcentaje de su minería. Son cuatro equipos. Digamos que todas las personas que tú involucras se van a ir a uno de estos cuatro equipos. El primer equipo sería el equipo pro, el segundo sería el equipo bronce, el tercero el equipo plata y finalmente el equipo oro. O como dicen mis amigos italianos, la escuadra pro, la escuadra bronce, la escuadra plata o la escuadra oro. Ok, bien. De la escuadra pro, que serían tus cinco primeros amigos que invites a solicitar su hotspot y lo conecten, cuando tus cinco amigos conecten ese hotspot y empiece a generar minería, tú vas a ganar... Los primeros 90 días, el 10% de la minería de esos equipos. A partir del de día 91 y en adelante, vas a ganar el 20% de la minería de los equipos de esos cinco amigos que tienes. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Primero el 10, en los primeros 90 días, y luego el 20 del día 91 en adelante. De la minería de sus equipos. ¿Ok? Luego, la escuadra bronce, que son los siguientes 10, primero fueron 5, ahora son 10, o sea, ya llevas 15 en total, de estos 10 tú vas a ganar el 25% de la minería que generen sus equipos. Luego, de los plata, que serían los siguientes 10, en este momento ya llevas un total de 25 personas, los siguientes 10 que irían en tu escuadra plata, entonces tú ganarías de ellos el 30% de la minería de sus equipos. ¿Ok? Y de la escuadra oro, que es a partir del 26 en adelante y al infinito de todas las demás personas que tú involucres, vas a ganar el 35% de la minería de sus equipos. ¿Ok? O sea, aquí para que quede más claro. ¿Sí? Aquí vemos a los cuatro equipos, los pro. Digamos que, vamos a poner un ejemplo. Digamos que um, los, los equipos de minería... De tus primeros 5, bueno, de todos, de todos los que te voy a mostrar aquí. Eh, los equipos de minería no están generando 100 monedas. Ni 90, ni 80, ni 70, ni 60. Están generando tan solo 50 monedas. Digamos que solamente generan 50 monedas. ¿Ok? Bueno, tú vas a ganar el 20% de 50 monedas. ¿Ok? ¿Ok? Ok, bien. Entonces, el 20% de 50 monedas son 10 monedas. 10 monedas en 15 dólares, cada moneda, tú te ganaste 750 dólares de tus primeros 5. ¿Ok? Bien. Ahora, del equipo bronce, tú ganas el 25% de la minería de sus dispositivos. De esos 10, tú ganaste 1,875 dólares. Estamos en un ejemplo donde consideramos que cada equipo genera 50 monedas y cada moneda tiene un valor de 15 dólares. ¿Ok? Entonces, tú te ganaste aquí $1,875 dólares. En el equipo plata, tú ganaste $2,250 dólares y en el equipo oro $2,650 dólares. Y sí, lo reitero, lo reafirmo, nadie invirtió nada para recibir su hotspot. Bueno, claro, están pagando la luz que consume, la energía eléctrica que consume, que ya te dije, es la misma cantidad de energía eléctrica que consumiría un modem normal. Este, Y claro, tienen que estar conectados al Internet, pero ya tú de todos modos tienes Internet en tu casa, ¿qué no? Y aunque no tuvieras Internet en tu casa, este sólido dispositivo paga solito su Internet, ¿ok? Entonces, imagínate, con estas tan solo 35 personas que tú invitaste personalmente a conocer esto, con 35 directos, tú obtienes un total de 7.500 dólares. Sí, sí, 7.500 dólares. ¿Te das cuenta de la oportunidad? Nadie invirtió un solo centavo y, están, y estás ganándote $7,500 dólares. Te cambian la vida en cualquier parte del planeta. $7,500 dólares extra en tu, en tu ingreso. ¿Pero qué crees? Esto no queda aquí. ¿Te digo algo? O sea, si esto fuera el negocio y ahí terminara, yo estoy dentro. Mil millones de veces estoy dentro. Claro que sí, pues o sea, no inventes, está buenísimo. Pero hay más. Sí, hay más. Tú también puedes ganar de la gente que traiga tu gente. Y de la gente que traiga esa gente y de la gente que traiga esa gente. ¿Cómo funciona? Pues mira, te lo platico a continuación. Ya dijimos que de tu equipo pro vas a ganar el 20% de la minería de sus equipos, ¿verdad? Bueno, cuando ellos inviten gente, pues... De la gente que inviten tus pros no vas a ganar. Tú solamente vas a ganar la minería de tus pros. ¿Ok? Pero de tu bronce y en adelante, cuando ellos... Obviamente, lo primero que van a querer hacer todos es traerse a sus primeros cinco. Porque tú quieres traerte a tus primeros cinco para pasar a, a, a bronce, ¿no? Entonces, me traigo cinco en chinga. Que vean la oportunidad, que vean el potencial, por supuesto. Pero yo rápido quiero llegar a los bronce, a los plata y a los oro. ¿Ok? Entonces... Tus bronce traen a sus cinco de inmediato, ¿ok? Y esos cinco traen a sus cinco. Y esos traen a sus cinco, ¿ok? Y lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hablar de cuatro niveles de profundidad. Tus directos, los directos de tus directos, los directos de los directos de tus directos y los directos de ellos. <ríe> ok, entonces lo mismo sucede con los plata, lo mismo sucede con los oro, ¿ok? Ahora, ¿cuánto vas a ganar? Bueno, vas a ganar el 5% de la minería de todos esos equipos, el 10% de la minería de todos los equipos de, de los plata y el 15% de toda la minería de los oro. Damas y caballeros, es una barbaridad de dinero. Te lo muestro. Habíamos dicho que de tus primeros 35 tú habías ganado 7,500 dólares. Ya con eso, pues estás del otro lado. Pero ahora imagínate lo que puedes llegar a ganar de la segunda línea. Serían $11,250 dólares, tan solo de la segunda línea. De la tercera línea estás ganando $56,250 dólares. Y de la cuarta línea, $281,250 dólares. Y el silencio que dejas para que le pienses... Está buenísimo. Si sumamos todo, da un total de $356,250 dólares. Y nadie invirtió nada. Ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya muchos les empezaron a salir humo de las orejas. Ya empezaron con el calambre mental. Este Y claro... Claro, nunca falta en este tipo de reuniones. Les digo, somos casi 500 personas conectadas. Nunca falta en este tipo de reuniones la persona agorera, derrotista, malagüera, horoscopera, cabizbaja, meditabunda, gachona, salta para atrás, incierta, dubitativa, que no picha, ni cacha ni deja batear y que está a favor de nada y en contra de todo. No faltan. Pues a esos que dicen, no, aquí debe de haber gato encerrado esto, N no, no. Hm. No, en este mundo nadie regala nada. A ti te regalaron la vida, mamacita, papacito. Te regalaron la vida y te regalaron muchas cosas antes de que siquiera fueras productivo. ¿Mm? Muchas cosas. Porque esto no podría ser posible. ¿Ok? Y perdonen que me ponga así, pero es que me he topado con tal... Es que hay gente que de verdad está bloqueada para la abundancia. Bloqueada. Bloqueada. ¿Les ha ido tan mal en la vida que, o sea, ya hasta a lo, a lo regalado ya le buscan y le, te, le temen? Y yo, ok, no los juzgo. Pues, pobrecitos, les ha de haber ido mal. Pero aquí hay una oportunidad. Digo, es gratis. Es gratis. Regístrate, solicita tu hotspot, dalo a conocer, es gratis. ¿Sale? Oye, Toño, ¿y cuándo llegan los hotspots? Oye, yo vivo en allá en el Quinto Cerro, escondido del mundo, este... ¿Puedo hacer el negocio? Sí, sí puedes. Aunque no recibas Hotspot, aunque no tengas, puedes hacer el negocio. ¿Y cuánto tiempo van a tardar en llegar los dispositivos? Mira, te lo digo de una vez. Para México esperamos que el primer envío de dispositivos, el primero de muchos que vendrán, va a llegar a finales de enero, principios de febrero. Tentativa y subrayo, tentativamente. No es una garantía. Ay, entonces me tengo que esperar un montón de tiempo. Oye, para Colombia, para Argentina, para Chile, para Perú, para Sudamérica, para Costa Rica, para... ¿Qué? ¿Cuándo? No lo sé, puede ser seis meses. Ay, no es mucho tiempo. Es gratis. ¿Ok? Y te voy a decir una cosa. Más vale que le entres. Y te voy a decir por qué. En lo que tú te lo piensas y tú dices, mmm, no, uy, es mucho tiempo, no, mejor no. Hay gente que sí está viendo, que, que, que tiene la capacidad de ver, de envisionar y dice, claro, yo ahorita me registro, aparto mis 400 metros y empiezo a registrar a... A todos mis amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo y personas con las que me relaciono. Para que cuando empiecen a llegar los dispositivos ya esté la cobertura. Porque déjame decirte una cosa. Una vez que tú solicitas tu hotspot, una vez que tú lo solicitas en iHub, queda reservado en el mapa tus 400 metros a la redonda. ¿Sí? Y entonces si tu vecino escucha de iHub por internet, no sé... Y quiere solicitarlo, ya no va a poder, porque ya está tu dispositivo apartando ese, ese lugar. Entonces, sí puede ser que tarde seis meses en llegar los dispositivos, pero tú ya tienes tu locación asegurada. Entonces, más vale que te registres y solicites tu hotspot. ¡Ay, Toño, qué crees! ¡Ya me ganaron! Pues ni modo, papacito, mamacita. Empieza a invitar a otras personas. Ya estás registrado. De todos modos vas a ganar de toda la gente que invites. Tener el hotspot, claro, es bueno porque vas a generar minería de él, pero el negocio realmente no está ahí, está en tener un montón de gente. Y ya he sido muy reiterativo con esta idea, pero tengo que hacerlo porque mucha gente pregunta una y otra y otra y otra y otra vez acerca de esto. ¿Ok? Bien. Ay, espero haber cubierto todos los puntos importantes. Bueno, y hasta ahí es la presentación, damas y caballeros dirígete a la persona que te invitó a esta videollamada, dile, está buenísimo, ¿ahora qué hago? Y te va a decir, empieza a invitar. Si ya estás registrado, ya solicitaste tu hotspot, empieza a invitar. Si ya estás registrado y no pudiste solicitar tu hotspot, empieza a invitar con mayor razón. ¿Ok? Oye, Toño, tuve problemas porque solicité mi hotspot y puse mal mi dirección y me la pusieron 5 kilómetros eh, lejos. No te preocupes, la empresa va a dar la posibilidad de que editemos. En este momento no lo podemos hacer, pero podremos editar nuestras direcciones en caso de que haya sido colocada de manera errónea. De todos modos, van a pasar un par de meses antes de que se empiecen a entregar los dispositivos, pero desde ahorita te digo, aparta tu lugar, haz crecer la red para que cuando empiecen a llegar los dispositivos, tú empieces a tener una red que te esté generando dinero todo el tiempo. ¿Ok? Lo dejo hasta ahí. Damas y caballeros, mi nombre es Antonio Chávez. Un placer, un gusto haberme quedado con ustedes a compartirles esta información. Éxito, salud, prosperidad y bendiciones para todos. Chao.